Hola amigos de María Cristina, les habla Víctor Damián, soy ya el fundador de la Logia Luciferina, Semillas de Luz Universal. Cuando yo les envié el proceso, por favor, también les había hablado sobre lo mismo hace muchísimo tiempo, y siempre se los digo cuando les envío el proceso por vía WhatsApp. Bueno, vamos a repetir lo mismo, ya que les gusta que les repita siempre lo mismo, la repetición, la repetidera, qué pereza, qué pereza está repitiendo todo. Pero con algunas personas esto así porque no lo entienden. Yo no sé de qué manera tengo que explicarle a algunas personas para que entiendan que cuando yo les envíe el proceso por whatsapp ese proceso lo tienen que imprimir cómo se los explico cómo se los hago saber cómo hago para que lo entiendan les doy los argumentos les digo le acabo de enviar el proceso por favor imprímalo. ¿por qué? ¿Por qué resulta que el día de mañana usted pierde el celular? El día de mañana el celular se le daña. El día de mañana el WhatsApp tiene problemas y se, se la necesara, bueno, qué sé yo. El día de mañana por error borra la conversación. El día de mañana, no sé, le puede pasar a cualquier cosa a, o a los archivos de su celular y pierden el proceso. ¿Qué pasa ahí? Ha sucedido y me escriben a mí. Maestro, a mejor nuevamente el proceso. De ninguna manera, porque es que yo, el proceso es individual para cada uno y es diferente. ¿Cuál es el paso a paso? En algún video que hice eh, institucional, se les daba el paso a paso. A ver, cuando alguien quiere empezar el proceso de las 16 noches, se organiza un proceso, el diaconado. ¿Okay? Del diaconado, pasa mis manos y yo lo reviso le hago ciertas correcciones, porque la idea es que ustedes puedan ejecutar el proceso y que el proceso no tenga inconsistencias. Después de que yo le hago las correcciones, van nuevamente al diaconado. Los 12 diáconos que ustedes ya conocen, que hay un video del posicionamiento del, del, del, del diaconado del 2022, este año cambiamos de diaconado nuevamente, relevo, vamos a hacer nuevamente la ceremonia de posesión, que ya ustedes la van a ver, van a ver premiación y reconocimiento de algunos diáconos que se destacaron en el Centro de Educación Luciferina. Bueno, eso es otro tema que vamos a hablar más adelante Después de que el diáconado lo revisa, se lo pasa a la primera ministra Que ustedes ya también conocen, ¿verdad? Después de que la primera ministra le dé la firma, nuevamente pasa a malo mías. Yo lo reviso, lo he visto bueno ta, ta, ta, ta, ta. Le digo al diáconado, hagamos el favor, montanantanes al señor eh, Fernando Ramírez Sangarita Por si un ejemplo Envíele por favor eh, tales. Aquí están las fotografías primal, y, tales. y yo lo voy a hacer el proceso Eso hago, le envío el proceso ¿Qué hago yo cuando usted lo, lo recibe? Revise las dudas Revise el proceso Programese oído Oído señores Que no me están entendiendo Programese, qué es programarse Si es un proceso de 16 noches Y yo el día 6 tengo que ir a cierto lugar a hacer una oración. Entonces, yo sé que yo trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Hice la oración, por ejemplo, la tengo que hacer a las 2 de la tarde. Yo sé que no voy a poder. Y yo sé que el proceso no lo puede interrumpir, ¿verdad? Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? programas Para si ustedes saben cuándo va a hacer el proceso que no lo puede interrumpir. Al no programarse, lo va a ejecutar todo al pie de la letra. Les digo, formúleme las dudas que tenga y una vez. Todas por escrito. Todas son todas. Cuando nos formulan algunas la todas las dudas, yo qué hago? Le aclaro las dudas y elimino el proceso de mi celular. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo hacer mi WhatsApp. Son miles de personas tendría que estar constantemente a ver, me quedo sin capacidad ¿verdad? en mi celular y lo otro por seguridad porque yo no estoy exento que yo pierda mi celular ¿verdad? yo inmediatamente borro el proceso una vez le llega usted les digo, revisen todas las dudas que tengan y díganmelas porque todas de una vez porque el día de mañana, en el día 5, en el día 6, en el día 8, usted puede tener cualquier duda, me la va a formular. Yo en el momento estoy con este templo hielo, con 360 personas, yo no puedo responder en ese momento. Y usted puede estar haciendo las cosas mal, por el solo hecho de no formularme las dudas de una vez por completo, todas, les digo todas de una vez. Algunos hacen caso, y a todas las dudas se las aclaran. todas. Pero me dicen, maestro, yo no tengo más dudas. Únicamente esas dos las aclaro. Llega el día 10, llega el 11, el 12, el 13, el 14. Me formula una duda. De repente, yo no le puedo responder. ¿Qué pasa? Usted hace las cosas mal. Por ignorancia, ¿verdad? Por eso siempre les digo, díganme todas las dudas que tenga de una vez. De una vez y verán que todo va a ser un éxito. Háganme caso, señores. Que este 2023, quiero muchos ahijados. Demasiado, muchos, muchos. Quiero romperla este año. Usted puede ser mi, mi próximo ahijado. Mi próximo puede ser usted, que me está viendo en este momento. Pero, por favor, si quieren ser ahijados míos, hagan las cosas como se les indica. Al pie de la letra. No cometa errores. Háganlo todo como ellos lo indiquen. Y, por favor, impriman el proceso. no lo dejen el de celular, Que pierden el dinero. Pierden el dinero. A muchos les ha pasado. Va a decir que apenas el mismo número que otro celular, envíenme nuevamente el proceso. Que les digo yo? ¿Hm? No sé qué proceso le tocó. No lo tengo ya. Yo por eso se lo envié. Y por eso le dije que lo imprimiera. Si usted no lo imprime lo pierde, ya es problema suyo. Mi nombre es Víctor de Marzo Villarreal. No respondo a nada por redes sociales. Mi WhatsApp, 326962816. Y el 3156304823. Para los interesados en hacer un pacto con mi señor Lucifer, lo pueden estar acá. En la Iglesia de los se Semillas de Luz Universal, o en el proceso que yo le envío a distancia. Los que quieran venir con cita previa, ¡atrévete ya! Y deja de sorprenderme.